Oración de la Santa Cruz Esta es una devoción antigua, la cual se cuenta que fue encontrada junto a la tumba de Jesucristo por el emperador Carlos I de Francia, cuando partió con su ejército a combatir a sus enemigos y este la envió a San Fénix, quien a su vez la hizo llegar al Papa en 1509. Quien leyera esta oración, la oiga leer o la lleve consigo, cuenta la devoción, no se quemará, no se ahogará, ni podrá ser envenenado con ningún veneno, caer en manos de sus enemigos, o ser vencido en las batallas. Cuando una mujer la oiga leer o la lleva consigo, esta oración saldrá pronto de su cuidado. Si está embarazada, será una madre tierna y la colocará siempre a la derecha de su criatura los accidentes. El que lleve esta oración nunca se verá atacado de epilepsia y cuando vea caer en la calle a cualquier persona que padezca de este mal, basta con colocar esta oración a la derecha para que se levante como si nada hubiese pasado. El Señor ha dicho que bendecirá al que escribe esta oración para sí o para otras personas. El que se burle de ella o la desprecie, recibirá el castigo del cielo. La casa que tenga esta oración, la casa que la posea, se verá exenta de los peligros del rayo y del trueno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 para darme eterna luz y librarme del contrario. Ante ti me humillo y reverente, imploro a mi Señor Jesucristo por los padecimientos que sobre ti recibió en su piadosísima pasión. Me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan. Elevada ante el mundo, eres faro luminoso que congregas a a la Santa Grey para entonar cantos de gloria al Cristo Rey, y siendo dueño de todo lo creado permitió ser crucificado sobre ti para la rendición del género humano. Sobre ti se operó el asombroso misterio de la redención del mundo, y desde entonces libre el cristiano de la culpa original puede llamarse Hijo del Dios Eterno, y aspirar a la gloria celestial. Bendita seas por los siglos de los siglos, fuiste entre los paganos, signo de valor y afrenta, y hoy eres emblema del cristiano, y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio del Maestro Señor Jesucristo a quien esperamos servir y honrar toda la eternidad amén santa cruz de mi señor donde expiró por darnos luz yo te doy mi reverencia oh preciosa y santa cruz el camino que nos marques en el mundo seguiremos que en la cruz sea siempre abrazados con su signo venceremos. A tus plantas hoy me encuentro, mi divino Redentor. Haz que con santa paciencia cargue en el mundo mi cruz. Oh Dios omnipotente, que sufriste en la cruz la muerte para redimirnos de nuestros pecados. Oh Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí. Oh Santa Cruz de Jesucristo, sed mi verdadera luz Oh Santa Cruz de Jesucristo sed mi esperanza Oh Santa Cruz de Jesucristo aleja de mí toda arma cortante Oh Santa Cruz de Jesucristo derrama en mi alma el bien Oh Santa Cruz de Jesucristo aleja de mí todo mal Oh Santa Cruz de Jesucristo Hazme entrar en el camino de la salvación. Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo temor a la muerte. Oh Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de todos los accidentes temporales y corporales para que pueda adorarte siempre, así como a Jesús Nazareno, a quien imploro para que tenga piedad de mí. Haz que el espíritu malvado, visible o invisible, huya de mí por los siglos de los siglos. Amén. En honor a la preciosa sangre de Jesucristo y de su penosa muerte, en honor de su resurrección y encarnación divina por medio de la cual puede conducirnos a la vida eterna, que así como es cierto que Jesucristo nació en Navidad, haya sido crucificado el Viernes Santo, que José y Nicodemus hayan quitado a Jesús de la cruz y que Jesucristo subió al cielo, que así se digne a librarme de todos ataques de mis enemigos, tanto visibles como invisibles, desde hoy y por todos los sufrimientos, y que mi temor a ellos se convierta en virtud. Que la Omnipotencia del Padre se digne cubrirme con la sabiduría del Espíritu Santo, dignate a conducirme y a conducir mi alma a la vida eterna. Amén. Y finalizamos sellándonos con la sangre de Cristo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver, compartir, darle like y suscribirse en nuestros videos. Con María como protectora y abogada nuestra, Dios les bendiga.